No sabe quién soy, no lo he intentado pero si no me levanto porque aquí hay compasión Un posturero, soy todo un sad boy Dice que lo que hago es solo para llamar la atención Ellos me miran y me tienen envidia y sí. algunos ya lo han admitido pero otros no Ellos no quieren ser mis enemigos, no Ellos prefieren hablarlo todo a mis espaldas, bro a mi se espalda bro, a mi se espalda bro, a mi espalda no A mi se espalda A mi se espalda bro, a mi se espalda bro, a mi espalda no A mi espalda no, cabrón No tiene idea de lo que he pasado yo Mi cora ya no es el de antes mala sensación No tomo drogas y yes. estoy destrozado pero la verdad es que escribiendo esto aguanto mejor, por eso pido razón pa' que eche mierda sobre todo lo que hago y sobre esta maldita depresión. Perdí a mi madre, bro. Perdí a mi abuelo, bro. Y No tengo ni un duro mierda debajo del colchón. A mi espalda, bro. A mi espalda, bro. A mi espalda, a mi espalda, bro. A mi espalda, bro. A mi espalda, no. A mi espalda, cabrón. Y me grabo y me mezclo. Y no tengo ni idea, pero aquí estoy. Ja. Y no le pedí ayuda a nadie. Y nunca te he tirado. Salvo ¿eh? a mi espalda, bro. A mi espalda, bro. A mi espalda, bro. A mi sepalda oro, a mi sepalda oro, a mi sepalda oro, a mi sepalda no, a mi espaldas.